Hola, qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, pues nos encontramos por acá en Paraíso Medellín. Aquí a, a, a sin freno. ¡Ay, ¡Oh, no, no, no, no, Cindy, no! Cindy, quédate quieto! Paraíso Medellín es otro videojuego de estos de, de Roblox que hemos descubierto y que me recomendaron. Voy a dejar aquí un momentico la pantallita de quien me lo recomendó, quien me sugirió que lo jugara. Y vamos a ver de qué se trata. Eh, Paraíso Medellín, pues es, dice que es un, eh, una experiencia de Roblox ¿sí? basada en Medellín y cuenta con las características más icónicas pues, de la Real Metrópoli de Aburra. ¿sí? Dice acá que está inspirado, pues por supuesto, en el metro de Medellín, sus trenes, sus cables y, y sus buses. Eh, y bueno, pues vamos a, a probarlo, a ver cómo es la cosa. Por aquí hemos un poquito de créditos a los desarrolladores Oplitas de T45 Feroz, weck 87 It's Alan17, TOJMPM, Santiago Depp y Juani que es el creador, que es este muchachón acá. No sé por qué se ven como un poquito incompletos los skins los de ellos, pero bueno. Dice, Novaterra, La Perla, La Villa, Talleres Metro. No entiendo, ¿estos son como portales o qué? ¡Ay, jue madre, sí! Son portales, pero... Pero qué, como perdido aquí. Mejor me devuelvo, está más bonito por acá. Bueno, empecemos a ver cómo es esto. Uy, mira, acá hay harta gente. ¡Alejito! ¿Cómo estás, pues, hombre? Listo, a ver. ¿Por dónde voy? Yo por aquí vi un man. Este es el Metrocable. Por ejemplo, ese. ese es el metrocable. Entonces vamos a, a irnos por acá. Este es Emanuel. Nos vemos, Emanuel. Bellavista. Estación Bellavista. Am. Y a ver cómo es la cosa acá. A ver, ¿cómo pago? ¿Cómo compro? Obtener cívica eventual. Deme la cívica eventual. Listo. Y con eso ya paso. A ver. Muestre la tarjeta. A ver, se mola. ¡Tip! No sale. No me deja pasar. Déjeme pasar, Ole. no lo estoy usando bien. Eh, no me pa digo, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Cómo paso? Preguntémosle este men. ¿Cómo paso? Puedo escribirle que no quiero robarme el pasaje. No quiero robarme el pasaje. Está haciendo algo en esa vaina. Está como cargando la tarjeta. Ah, es que hay que cargarla. A ver. No, pero no, no me carga. Ay, sí, mire, nuevo saldo mil. ¿Cómo él hizo eso? A ver. Él hizo ahorita algo interesante. Mire, por acá primero la paso. Pasa actual cero. ¿Cómo hago para cargarla? Él hizo ahorita algo Miren, miren Allá dice A ver, no, saldo 6.000 Uy, este mantiene la red plata A ver, recargar saldo Vamos a darle que vamos a recargar 20 luquitas. Ya, ya lo pasé por el lector Allá, no saldo 20.000 Ahora sí Ah, ya me dejó pasar Ya entendimos cómo trabaja esto Bueno, ahora Gracias por viajar con nosotros. ¿Y ahora por dónde nos vamos? Allá abajo hay una estación. Ah, ok. Es que la estación de, me de, de, de metro cable está conectada con, con una estación de metro metro. Si ¿Sí la ven allá, o sea, esta es la estación de, de, de, de Metro Cable, ¿cierto? Y está conectada con una estación de metro, que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál nos montamos? A la de metro. Porque este es el metro, miren. El metro de Medellín. Oh, man. A ver. Ah, este man es el conductor. ¿Y cómo entró? ¿Por dónde se entra? A ah, Huevis. Como que se entra por el lado contrario. ¿Cómo se entra? A ver, señor conductor, venga. pero, Espere. Espere, señor conductor. ¡Ole! A ver. Señor, ¿cómo, en, ¿cómo entro? ¿Será que tengo que pasar al otro lado? que tal me atropelle? No, ah, es, está estableciendo las rutas. Señor Emanuel, ole. ¿A dónde va? ¿Va a arrancar? ¡No, espere! Sí, márchate, regresará suplicando. Así es, te arrastrarás de rodillas arrastrándote. Se ha ido. Se ha ido. Hombre llorando. Ah, esperen, entré. Entré. Me va a sentar. Qué chévere tiene la opción de sentarse. Me quedé con mi tarjeta ahí como, como si la quisiera regalar ya. Ok, a ver, estamos en el, en el metro. ¡Oh! Dios mío, estos creadores, ¿qué han hecho? Dios mío, qué mapa tan tremendo. Esperen, esperen, esperen que quiero verlo. Con Emanuel de, de conductor, miren esta maravilla. Uf. Mucho detalle, ¿no? Bastantes detalles, no sé cómo harán para que no les dé muchos lagazos, porque si sí noto que a veces las texturas se cargan, si ¿sí ven, incluso tienen todavía efectos de iluminación y eso, pero bueno, o sea, eso es una maravilla. Miren el pasto que le han montado al, al juego. Bueno, y aquí que el conductor, ¿cómo sabe que esa es la ruta que debe, que debe tomar del metro? Miren todas estas rutas, la caray, chévere sería manejar uno, pero bueno, hoy voy de conductor. Voy con la experiencia de ser conductor, pero está interesante. Uy, está, está genial esto. Y el mapa entonces debe ser muy grande porque si cubre la... No sé cuántas rutas actualmente del de, de, de metro cubrirá. Pero estoy sorprendido con los detalles. Pero sí se nota que tiene... Por la misma cantidad de detalles, tiene eh, algunos problemitas como de rendimiento. Si, si lo notan, ahí está, por ejemplo. No puedo incluso tener ahí mi personaje porque me sigue saliendo ahí como el, el, el lase de sentar, pero él está sentado, ¿no? Por ejemplo, acá estas, estas no están todavía hechas, ¿cierto? Todavía como que les falta esta parte, ¿Cierto? ...porque aquí van cargando algunas texturas y algunas cositas... ...esta es una estación por ejemplo, ahí llegamos a una estación que no sé cuál será... ...wow, tremendo trabajo estos muchachos... ...felicitaciones a los que abres, demasiado trabajo... ...pero venga, mire, él paró en la estación y él no abre las puertas, ¿por qué no las abre? ...o es que no, no está todavía programado para que abra las puertas... Mira, ahí paró y siguió Pero nunca vi que abriera a a las puertas Aparte estoy muy solo Acá en este metro El diseño del metro por dentro me parece Maravilloso, es grandote Y aparte También tiene bonitos colores Las texturas Se ve muy bien, ¿no? Parece un metro nuevecito Mira, por acá hay unos bucecitos Si sí ven, sí ven. ahí se colgó un poquito el, el metro. Se cuelga. Por ejemplo, aquí. Uy, aquí qué. Bueno, se hizo de noche. Y aparte estamos como en un puente. Uy. ¿Y esto por dónde es? ¿Este puente por dónde es? ¿O qué es esta cosa? ¿Eso es un lago o qué? O un río. ¿Qué vaina es esto? Ahí por dónde están dando. ¿Por encima de qué? Voy a alejar la vista como quisiera, así que a veces hay como defectillos, pichos. Pero está muy bonito. Déjeme decirle que está muy bonito. Pero creo que la parte más construida y se ve incluso acá desde, desde lejos del juego es allá la parte del metro cable Si ¿sí se dan cuenta, De, bueno, el cable, no, allá no le llaman metrocable, no sé cómo le irán El cable se ve desde acá, incluso desde lejos se ve el, el cable allá. ¡No, no, no! no, no. Cindy, Cindy, quédate quieto. What, what, what, what? ¿Qué pasó? ¿A dónde llegamos? ¿Al límite? O sea, ¿hasta aquí está construido esto? ¡Emanuel! <ríe> ¿Qué acabas de hacer? Me acabas de dejar en el límite No hay más construido acá ¡Espera, perro! Emanuel, no huyas ¡Wow, wow! ¿Se recreó? Pero esto no es un metro Esto es un tren ¡Ah! Lo generó Pero para ir de vuelta ¿Y cómo me subo? ¡Eh! ¡Uy! Incluso esta, esta versión Es toda extraña Ok, o sea que nos vamos a devolver, el recorrido era de ida y vuelta Ah, este es negrito, miren tan chévere Estoy preguntando a él que si el mapa llegaba exactamente hasta ahí donde, el, donde nos chocamos Porque pues no hay más, o sea, no hay más mapa por el momento, ¿no? No obstante, los desarrolladores veo que tienen pensado hacer algo grandote y en ese caso yo creo que tienen que pensar muy bien en el rendimiento del juego. Para que puedan seguir expandiendo todo el pues todo el mapa. Para que pueda quedar tal y como, como es. A ver, si, si yo me paro en el bus. Dice, era la última estación, pero ya vamos para otra y el camino es muy largo. Ah, bueno, veamos a ver cuál es otra. ¿Qué pasa si yo...? ¡Ay, pucha. ¿Por qué aparecía al lado de él? Bueno, acá veo que se puede recorrer el, el metro. Uy, como que es mejor sentarse. Ah, por aquí alguien me está saludando. Un gran saludo a Mati. Que me está diciendo. es amigo. yo veo tus videos. Haz un saludo y juguemos Bogotá Temeus. Yo te puedo enseñar cosas. Veámonos en el principio del de este juego. Ah, Bueno, pero no sé cómo, cómo escribirle a Mati en un video que no es de Mati. A ver, esto. Bueno Mati, primero que te hago un saludo. Ah, pero bueno, estoy grabando este, así que ahorita de pronto jugaré el, el Bogotá TM bus. Eh, de pronto, a ver, lo voy a escribir. De pronto, en. De pronto. En media hora jugaré. El Bogotá TM bus. Un rato. Increíble. Gracias Mati por ver mis videos. De verdad, un gran saludo a todos ellos. A todos los que me ven, de verdad, un gran saludo. A muchos me escriben, me leen. Eh, de verdad, yo leo todos sus comentarios. Eh, si no fuera por ellos, no descubriría pues, todos esos jueguitos tan bonitos. Eh, pero bueno, espero. Gracias. Tan bonito. Tan bonito Mati. Me dice, ok, soy tu fan. Gracias Mati. Eres el mejor. Sí, Mati, a veces al mejor. Bueno, oiga, esta estación sí es diferente, ¿no? Esta estación no estábamos. Sino que es que es un poquito difícil contemplar las estaciones con tranquilidad porque no puedo alejarme lo suficiente. A ver. Es que en esta estamos pasando por debajo como de una estructura. Esta estructura sí si no la había visto yo ahorita. Vean la cara de, de Manuel. Ah, no, es que ahorita se veía toda extraña, ¿no? Pero va serio, este hombre ¿eh? le gusta manejar el metro. Va todo relax. You do it. Perla, ¿debe ser que como un, un barrio de acá de Medellín o se referirá? Él me hablará de Bogotá TMU. <risa> uy, uy, se está. ¡El tren, el tren! ¡El tren se está volcando! ¡Ay! ¡El tren se está volcando! Se vuelca. Dios mío, cómo están andando este tren aquí. Se está volcando. Miren cómo están andando What. <risas> Ay, se estrelló el tren. Otra vez quedamos aquí los dos. ¡Emanuel! Emmanuel. Emmanuel se fue. Y me dejó. Venga, veamos a ver si este policía me, me ayuda. Ay, ah, es falso. Y además está mirando como con malas intenciones. Hmm. Hmm. Sí, claro. Hmm. Miren sus malas intenciones. Mírenle su cara. Cara de malas intenciones. A ver, veamos aquí. Oh, este es el mapa del metro de Beijing. No lo tenía la oportunidad de verlo completo. A ver, ¿dónde estábamos nosotros? Ah, miren, la, la perla donde me dice Mati que está. ¿Y yo dónde comencé? A ver, recuerdo que ahorita pasamos por un lugar que se llamaba, ¿qué? Esto. Um, 2 de octubre, no. Fabricato. Colina Real. Dice Mati que le mande saludos. A Macoco0113 Un saludo a Macoco013 Un gran saludo Debe ser amigo de Mati No lo sé, pero ahí está A ver, nosotros estábamos en ¿En, en, ¿en dónde estábamos? Vuelvo a decir, Fabricato Allá fue donde nos estrellamos, ¿no? Al principio, que ya él, él no había más ruta No va a Terra, en verdad Entonces, Colina Real Era el, la estación anterior O sea, que ahorita, ¿en dónde estamos? ¿O estamos en Udea? de Universidad de Antioquia o en Villa San Juan. Uy, estamos súper lejos de la perla. Lejísimos. Bueno, ¿y por qué pusieron esos, esos separadores? No me digan que hay gente que también se atraviesa en el metro así, de un lado para otro. Eso no se debía hacer. Bueno amigos, pues yo creo que voy a dejar hasta aquí. A ver si de pronto en la próxima me aventuro desde la estación central a sacar un metro. Pero yo creo que hasta aquí está bien la aventura por hoy. Ya conocimos por lo menos los principios del juego. Eh, el juego está muy interesante. O sea, tiene muchos, ush, muchísimos detalles. Eh, y asumo que los eh, desarrolladores, los creadores, están trabajando mucho en aspectos como, como el rendimiento. Y bueno, obviamente, pues efectivamente seguirle dando más detalles al juego en compensación de, de, de que haya un realismo en ese simulador ¿no? de pronto en la próxima nos subimos al, al, al, al cable a ver cómo nos va y bueno yo creo que me despido desde aquí desde esta estación de La Villa y pues bueno amigos eso es todo y espero vean este video comenten, ayúdenme, díganme cómo funciona un poco más este juego qué puedo hacer más aquí que de pronto yo haya ignorado dentro del juego qué opciones tengo, cómo puedo manejar un metro, qué vehículos puedo manejar más. Y bueno, felicitaciones a los, a los desarrolladores, a los devs de este juego. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a Emanuel que estuvo aquí un ratico jugando, bueno, manejando el, nuestro metro que, que básicamente al final se estrelló, se curvió, se estrelló. Y a Mati, de nuevo un saludo que estuvo acompañándome y que me invitó a jugar Bogotá TMBus, que por supuesto también voy a jugar porque hace rato no hacemos capítulo. Así que vamos allá. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.